Les saluda José Juan Tañón Díaz y estoy feliz de presentarles los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica en esta noche del martes 14 de febrero, donde seguimos celebrando el Día del Amor y la Amistad junto a ustedes. ...muchas gracias por ser nuestros fieles amigos... ...los sorteos serán certificados por el auditor Onil Quiñones... ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro en Company... ...y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica... ...aquí en el estudio... ...ahora te quiero recordar que el Cash para mañana... ...te espera con 855 mil dólares... ...así como le escuchas... ...esto es para que salgas corriendo a jugar... Y toma una segunda oportunidad de ganar con doble revancha, que también sigue en aumento, con 260 mil dólares. El Powerball no se queda atrás, porque para mañana cuenta con 57 millones de dólares. Juega, que son buenísimos. Y ya estamos listos para conocer tus números ganadores de tus pegas favoritos. Espero que lo hayas jugado con Wild Bowl, y si aún no lo has intentado, te invito a hacerlo. Atrévete a ganar con Lotería Electrónica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 el 7. El número ganador en el Pega 4 es el 4407. El 4407. Estos han sido los números ganadores en la noche de hoy. Te invito a nuestra página oficial loterías de Puerto Rico.pr.gov. Te esperamos mañana miércoles a las 2 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos y que sigan disfrutando de esta excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos De la Lotería Electrónica Dando de nuestra programación Por WIPRTV San Juan WIPMTV Mayagüez Y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Bienvenidos a Noticias Especiales. Saluda Mayra Acevedo. Hoy dedicamos el programa Al Amor al Prójimo y de eso sabe la organización Solo por Hoy Inc. Una organización de base comunitaria fundada en el año 2009 y hablamos de una organización sin fines de lucro dedicada a asistir a las familias e individuos de escasos recursos en situaciones de crisis. O sea, amor al prójimo ofrece servicios de apoyo a familias mediante programas integrales que resulten en la estabilidad de vivienda para ellos estos incluyen referidos a vivienda alimentos, ropa artículos de primera necesidad, tratamiento eh, contra el abuso de sustancia, entre otros muchos servicios. Así que para conocer más sobre esta gran labor y ese, ese servicio de amor al prójimo, nos encontramos con su fundadora y directora ejecutiva, Belinda Hill. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Gracias, Mayra. Gracias por tenernos y darnos esta oportunidad de compartir contigo esto nuestra experiencia y nuestra labor en este maravilloso día de la amistad, verdad? Esto yo prefiero decirle el día de la amistad y de y del amor y, y el amor debe ser al prójimo, verdad? Que todos podamos eh, prosperar y que exista la igualdad para todo, todas las personas que viven en Puerto Rico y en el mundo entero. Pero para mí me preocupan los que viven aquí en Puerto Rico. Claro que sí. Ustedes llevan ya más de 14 años ¿verdad? sirviendo a la comunidad y todo comenzó, ¿verdad? Comenzó con su propia historia individual y a mí me gustaría que el público la conozca, que cómo es que Belinda Gil... Eh, se hace cargo de fundar una organización como esta? Pues mira, yo cuando bien joven, a pesar de que yo vengo de una familia esto privilegiada, por decir, antes dirían cómoda, hoy en día se dice privilegiada. Y dentro de ese núcleo familiar, pues yo tuve todos los privilegios que tiene. Yo fui a colegio, yo me gradué de la Academia María Reina, pero siempre pues tuve mi, mis situaciones y, y experimenté. Yo siempre digo que yo soy la persona que estaba en el lugar equivocado, con la persona equivocada todo el tiempo. Y, y esa dinámica de exponerme, de tal vez ser un poco atrevida, pues me expuso a, a la utilización de droga. Esto, como muchos jóvenes, que yo siempre les digo que hay que tener cuidado, empecé a lo mejor fumándome un poquito de marihuana y la próxima vez un poquito más y un poquito más. Y uno sigue experimentando. Y cuando vienes a ver, cuando, cuando me gradué de cuarto año,